¿Cómo saber si tengo depresión y cómo superarla? ¿Quieres saber si tienes depresión? Pon tus manos frente a ti y ve levantando un dedo por cada síntoma que tengas. Recuerda, esto no es un diagnóstico. Solo te va a servir para considerar si tienes que buscar un profesional. Estos serían los síntomas. Tienes una disminución del gusto por cosas que solían generarte interés. Tienes mucho apetito o nada de apetito. Tienes insomnio o mucho sueño. Tienes ansiedad corporal o lentitud corporal, te sientes con fatiga o con falta de energía la mayor parte del tiempo, sientes culpa o te sientes inútil ante las situaciones cotidianas, tienes un estado deprimido la mayor parte del día, has pensado en desaparecer de este mundo y tiendes a darle vueltas a una idea o pensamiento. Si tienes más de 5 dedos levantados y esto ha durado más de dos semanas, es necesario que busques o que te ayuden a buscar un profesional para que te diagnostique. Es importante que comprendas que estos síntomas pertenecen al diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Además de este tipo de depresión que es la más común, existen otras clasificaciones. Entre ellas se encuentran el trastorno depresivo persistente o distimia. Tienes síntomas de depresión que por lo menos duran dos años. Las personas que han sido diagnosticadas con este tipo pueden tener episodios de mayor o menor intensidad, pero de forma constante. La depresión posparto o perinatal es cuando las mujeres sufren de depresión durante el embarazo o posterior al parto. Trastorno afectivo estacional. Es aquella depresión que sucede durante los cambios estacionales. Depresión psicótica. Ocurre cuando una persona tiene una depresión grave con episodios psicóticos Incluso puede haber delirios y alucinaciones Y por último, la depresión durante el curso del trastorno bipolar Las personas con trastorno bipolar tienen también estados de ánimo extremos De euforia o irritabilidad, llamados manía Ahí te van unos tips para tratar la depresión el ejercicio es un excelente estimulador de dopamina, serotonina y noradrenalina. El practicar algún deporte puede reducir tu estrés y los niveles de ansiedad y mejorará tu salud mental. Está comprobado científicamente que los rayos UV favorecen la producción de vitamina D. Vitamina D de felicidad. Y esto impacta de manera favorable en la disminución de la depresión. Si tienes depresión, tienes que comprender que no ves igual las cosas como las demás personas. Y comenzar a ver las cosas de distinta manera. En caso de que un medicamento fuera necesario, porque tu cuerpo no produce los neurotransmisores necesarios, será muy importante pedirle a tus amigos y familiares que se informen sobre la depresión para que puedan ayudarte. Llevar un tratamiento psiquiátrico y psicológico, si es el caso, puede hacer la diferencia para llevar un proceso con mayor entendimiento y con las herramientas para enfrentarlo de una manera más sencilla. Hay que dejar de estigmatizar la depresión, informándonos de lo que es y rompiendo la cadena de ignorancia, porque es uno de los trastornos con mejor pronóstico de tratamiento. Suscríbete en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción. Y ve levantando un dedo con cada síntoma que... No se ve como pendejo que... Córtale, córtale. Córtale mi chavo. <risa> no, yo no se ve